El siguiente programa es un aporte de Andeu a la comunidad. Espacio abierto. Un tiempo para la comunicación directa entre los principales representantes del quehacer nacional y todos los habitantes del país. En el ciclo Representantes Nacionales, diputado Fischer Alcantero, Partido Colorado. Aprovechando este espacio que gentilmente nos cede Andeu. Quiero comentarles lo que es un proyecto de ley que presenté en junio de 2011 referido al amparo a las víctimas de la delincuencia. Es un proyecto que pretende crear un estatuto que ampare a la víctima, a su familia y en, bueno, en caso de que este, se produzcan homicidios a, a sus causabientes. La idea es que podamos tener algo que no tenemos en nuestro país que es un estatuto en el cual la víctima y la familia de la víctima tengan el amparo desde el Estado. Esto tiene que ver con la participación del proceso penal, la posibilidad de acceder a la información tanto policial como judicial, la posibilidad de acceder a un abogado si no se lo pueden pagar, así como los delincuentes acceden a un abogado de oficio, es hora de que la víctima y la familia de la víctima también puedan acceder a ello. La posibilidad de poder acceder a apoyo emocional, a atención psicológica, por el trauma que se vive en un hecho de violencia. También una reparación económica en los casos que se necesite. Y para ello lo que proponemos es que haya una transposición desde el Estado del 20% de la publicidad estatal. Entendemos que empresas monopólicas eh, que destinen un 20% de su publicidad para este fondo no va a afectar ningún tipo de política pública. Un año después, es decir, en junio de este año, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto por el cual crea solamente lo que tiene que ver con el fondo, deja de lado todo el aspecto judicial, procesal y de atención letrada y psicológica y lo que hace es establecer un 1% de un nuevo impuesto, en este caso a los seguros. Recibimos en la Comisión de Constitución y Códigos al Banco de Previsión Social, al Banco de Seguros, a las aseguradas privadas y todos nos manifestaron las diferencias que tienen con esa idea porque no es conveniente. Luego de eso el Poder Ejecutivo lanzó a través del Ministerio de Economía y Finanzas la propuesta de hacer eh, financiar ese fondo a través de un nuevo impuesto, en este caso a los jubilados y a los trabajadores, lo cual a nosotros nos parece sumamente eh, rechazable, no estamos de acuerdo con que se queden más impuestos, no estamos de acuerdo que se cargue el bolsillo de jubilados y trabajadores y por lo tanto volvimos a hacer un, otra propuesta de nuestra parte, ya habíamos hecho la del 20% de la publicidad, hicimos una que tiene que ver con transferir el 10% de lo que recibe Rentas Generales por concepto de eh, casinos, dirección de casinos y loterías y quinielas. Fíjense que muchas veces se nos dice: bueno, pero en realidad, si sale de Rentas Generales este fondo, eh, se va a estar financiando con el impuesto de la gente. No. Hay parte de rentas generales como es esto de casinos y loterías y quinieras que de, viene desde la timba, viene de lo que juega la gente. Entonces nos parece que sería una forma de financiarlo. Todavía el Frente Amplio no se ha puesto de acuerdo, no ha elaborado una propuesta concreta, sería a través de una póliza de seguros. Lo que nosotros esperamos y queremos es que lo que se vote sea una cobertura integral, no solamente quedarnos en el dinero, sino también las otras cosas que antes les mencionaba que son tan necesarias para la víctima y para su familia. En el ciclo Representantes Nacionales, diputado Fischer Alcantero, Partido Colorado.